Esperando encontrarnos, la Universidad adecuó nuevos espacios y remodeló otros para el desarrollo de actividades académicas, administrativas y de bienestar de la comunidad. Desde antes del 2020, pensar una casa digna para todos ha sido una condición fundamental para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas, de investigación y de proyección social desde la universidad. En la sede Calle 72, la remodelación de la Casita de la Vida y la construcción del Centro Cultural que comparte con el Museo Pedagógico y la Librería abren la posibilidad de nuevos encuentros en espacios dedicados a la historia de la educación y la biología. En el edificio A, la Facultad de Humanidades. En el edificio C, la Licenciatura de Artes Visuales. Y en el edificio B, el CINDET. Ahora cuentan con espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades, salones amplios, laboratorios acorde a las necesidades de aprendizaje, y un área de salud unificada con el laboratorio y consultorios de psicología. El nuevo edificio de posgrados, ubicado en la carrera novena con calle 70, será también la nueva sede de admisiones y registros de la universidad. Y en las sedes El Nogal, Parque Nacional, Valmaría y Villeta, las mejoras permiten que las actividades académicas de bienestar cuenten con las condiciones necesarias para el desarrollo en pro de la formación de maestras, maestros de la universidad. Así se dignificó lo público y se potenció la universidad.